En esta ocasión vamos a explicar cómo diseñar un objeto virtual para el aprendizaje con el aplicativo eSlearn. En tal sentido, lo primero que debemos de hacer es ir a la página oficial del aplicativo, bajarlo y posteriormente instalarlo y así empezar a diseñar nuestra propuesta. Estando en el sitio oficial del aplicativo eSLearning, el cual llama eSLearning.net en las descargas, podemos observar que nos brinda la posibilidad de descargar el aplicativo para el sistema operativo Linux, en este caso para Ubuntu, para Debian, para Fedora en Rehab, para Applet en el sistema OS y para Microsoft la versión instalable y la versión portable en este caso eh, como estamos trabajando en microsoft entonces vamos a, a bajar la versión portable damos clic en esta opción e inmediatamente nos despliega una ventana la cual nos dice que vamos a guardar el archivo le decimos guardar archivo él inmediatamente nos brinda la posibilidad de que dónde lo vamos a guardar pues ya previamente eh, yo lo he guardado. Esta es, la, esta es la versión. Si ustedes observan aquí. Esta es la versión que he bajado. Que es la misma que el procedimiento que les estoy explicando. Una vez que le decimos salvar. Y él empieza el proceso. Supóngase que vamos a decirle salvar. Él me dice que, que ya existe una versión. Que si desea sobreescribir. Yo le digo que sí. Y empieza el proceso. Bajar inicialmente el aplicativo. Una vez que hemos... Eh, bajado el software ahora es necesario instalarlo para eso debemos de garantizar que eh, no tenemos versiones anteriores y lo primero que debemos de hacer es si tenemos alguna versión anterior es ir al panel de control desinstalar las versiones anteriores para instalar la versión que en este momento nos corresponde para instalarla sencillamente damos doble clic inmediatamente el procede empieza el procedimiento de la instalación como en este caso observamos y de aquí en adelante, pues sencillamente lo que hacemos es darle contestación adecuada a cada uno de los pantallazos de diálogo que nos aparece en la instalación. Observen ustedes que me pide la aceptación de la licencia. Posteriormente me dice en, en qué sitio del C o en qué carpeta la voy a instalar. Y posteriormente aquí arrancaría el proceso de instalación. Observen ustedes. Él me diría de que previamente a eso tengo que desinstalar las versiones anteriores para poder instalar adecuadamente la versión que él está diciendo. Aquí observen ustedes, me dice que antes para continuar por favor manualmente desinstale las versiones anteriores o viejas de e-learning usando el panel de control y posteriormente ahora sí. Ok, el aplicativo en este momento está descomprimiendo los archivos para poderlos instalar. Me dice que ha completado la instalación adecuadamente le digo que finish y ya en ese momento eh, hay una versión instalada observen ustedes esta es la versión instalada que tengo de Isler doy doble clic para poderla ejecutar y al dar doble clic inmediatamente me aparece el aplicativo me genera la interfaz para inicializar el diseño del objeto virtual Para diseñar un objeto virtual, es necesario estructurar un conjunto de carpetas o directorios con el fin de organizar todos los contenidos, todo el material de actividades que vamos a implementar en el objeto, el, la contextualización y el guión del objeto y el objeto en sí. En tal sentido, básicamente se deben de realizar cuatro carpetas dentro del título del objeto que nosotros vayamos, vayamos a diseñar por ejemplo en este caso eh, vamos a trabajar un objeto virtual llamado cómo estructurar el anteproyecto en Word dentro de este directorio de esta carpeta he creado cuatro subcarpetas una llamada actividades la cual el, el objetivo de ella es contener todas las actividades talleres, cuises si en algún momento vamos a trabajar con Hot Potatoes, si vamos a diseñar algún proceso de videos, bueno, el conjunto de todos los laboratorios o actividades de autoevaluación y de evaluación que se haya considerado para el objeto. Una segunda carpeta que son los contenidos, en ella vamos a contener o va a, se va a guardar todos los elementos, voy a desplegar cada una de ellas, observen en actividades pues estoy guardando el conjunto de actividades diseñadas que previamente he realizado en hot potatoes en contenidos he organizado las carpetas por audios todos los audios que voy a implementar en el objeto todos los documentos punto .doc que tengo las imágenes que en algún momento vaya a implementar en el objeto los pdf los ppt que son los powerpoint y el conjunto de videos que se han realizado estos serían todos los materiales todo el material didáctico que lo vamos a guardar en contenidos ahora en contextualización ¿qué guardamos en contextualización pues guardamos el documento donde vamos a explicar eh, la manera cómo se organiza el objeto y cada uno del guión que se va a desarrollar de, de, de los elementos y por último el OAP eh, donde se va a guardar el objeto generado por EastLearning Aquí también vamos a guardar el comprimido si cuando vayamos a exportar el documento en formato SCORE o si lo queremos exportar a formato HTML. Aquí vamos a guardar todos esos, esos elementos. Antes de entrar en materia o al ambiente de East Learning es necesario que desarrollemos el documento que nos da el fundamento necesario a nivel teórico para desarrollar el objeto. Ese documento lo vamos a llamar contextualización, vamos a abrirlo para poder observar cuáles son los elementos que trata el documento. En este caso el documento trata del nombre o el título del objeto que nosotros vamos a trabajar, en este caso cómo estructurar el documento del anteproyecto en Word. Se hace, se debe hacer una introducción, así como en este caso lo tenemos, el presente objeto virtual para el aprendizaje pretende explicar la, la forma de cómo estructurar un documento a partir del ejemplo de la estructuración de un anteproyecto en el proyectador de texto Word en este caso vamos a modificarlo un poco, vamos a decirle que Word 2007 para ser un poco más específico además de eso debemos de definir los objetivos de aprendizaje de definir la metodología, cuáles son los diferentes pasos que nos van a permitir poder implementar el, el objetivo en este caso poder implementar el objeto virtual cuáles son los, requis los requisitos que debe tener un estudiante para poder abordar el objeto y, el guión de contenido. ¿A qué hace referencia el guión de, de contenido? Hace referencia a la explicación de cada uno de los elementos o el material didáctico que usted haya diseñado para el objeto. Por ejemplo, en el contenido número uno dice tipo contenido. Existen dos tipos de, de, de contenido: uno que es contenido y el otro que es actividades. Entonces, en este caso, tipo contenido. Paso. Recurso del paso 1. ¿A qué hace referencia? Estoy haciendo el guión de actividades del paso número 1, este, que he definido yo como una lectura de texto guía temático. Título, lectura de texto guía temático. Recurso educativo. Es un documento en formato PDF que indica cada uno de los temas que se debe desarrollar en un anteproyecto. Entonces, observen ustedes de que de esta manera debo hacer... Como lo dice en ese paso 1, lo debo hacer con cada uno de los materiales que se han definido y que se pretenden implementar en el objeto. A esto le vamos a llamar guión de contenidos. Y todo el documento se conoce con el nombre de contextualización del objeto virtual. Posteriormente, debemos de realizar el guión de actividades. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a cada uno de los materiales que usted ha diseñado, pero no como contenido, sino como actividades dentro del objeto virtual así como usted hizo el guión de contenidos usted también debe hacer el guión de actividades de cada uno de los elementos por ejemplo si usted va a hacer un taller si se va a hacer laboratorios, si se van a hacer procesos de autoevaluación si se van a hacer cuises cada uno de esos elementos hay que explicarlos aquí en el guión de actividades Estando en eLearning, este es el ambiente que podemos observar inicialmente, tenemos un menú en la parte superior que nos desplega cada una de las opciones con las que podemos trabajar, tenemos una ventana la cual nos va a permitir ir estructurando nuestro objeto donde inicialmente nos presenta un inicio, en la parte inferior izquierda tenemos el conjunto de herramientas que podemos utilizar para ir insertando en cada uno de los, de los contextos o de los ambientes del IDERN y en la parte derecha en la página principal tenemos toda la interfaz que vamos a desarrollar como autoría y donde decimos propiedades es el, todo, el, todo el ambiente que vamos a desarrollar o diseñar con el nombre de los metadatos lo primero que debemos de hacer es desarrollar el conjunto de los metadatos o sea en este caso el paquete, eh, los metadatos en sí y las características que nosotros vamos a utilizar para exportar en este caso empecemos vamos a colocarle el título del proyecto y vamos a decir que cómo estructurar un anteproyecto 2007 si queremos cargar una imagen de fondo en la cabecera, aquí lo podemos hacer por ejemplo, supóngase que yo tengo una, una imagen de fondo eh, que previamente haya definido, vamos a ver si de pronto tenemos alguna imagen eh, digamos rápidamente del grupo, si tengo algún logo, supóngase que tenga del grupo semillero de investigación supóngase que sea esta Aquí la puedo implementar. Ajustes guardados. ¿sí? Y ajustar la imagen de fondo. Correcto, lo estoy ajustando. El autor. El autor en este caso es Humberto. Vamos a Licencia, licencia del objeto. Claro que vamos a implementar una licencia. Vamos a implementar la licencia de de Creative Commons de reconocimiento compartido 2.5 es importante que esto tenga, lo tengamos muy claro ¿sí? qué tipo de licencia nosotros vamos a implementar en este caso vamos a la libre una, un Creative Commons de reconocimiento 2.5 más adelante les estaré diseñando un video explicando los diferentes tipos de licencias que existen si queremos eh, implementar un, un pie de página entonces aquí en este caso coloquémosle que Nuevamente podemos decir autor o, eh, o cómo estructurar, digámoslo así, cómo estructurar un anteproyecto en Word 2007. Autor, digámosle, Humberto Amaya. Eso lo vamos a implementar como pie de página la descripción pues si usted tiene una descripción previa lo puede, lo puede hacer eh, la taxonomía, la taxonomía hace referencia a cada uno de los temas que vamos a trabajar, en el primer nivel va a ser un tema, en el segundo nivel va a ser la sesión y en el tercer nivel va a ser una unidad vamos a aplicar esto le dice ajustes o guardados y ya lo hemos aplicado vámonos para los metadatos, los metadatos es el conjunto, el conjunto de información que nos va a permitir eh, o que nos va a ayudar a, para hacer una búsqueda en internet entonces en este caso el título cómo estructurar un anteproyecto en word 2007 el creador en este caso si es un conjunto de personas pues vamos a colocar el nombre y lo separamos por lo separamos por, por comas el tema, pues el tema es un tema eh, de, de formación aquí lo que vamos a explicar dice, típicamente el tema será expresado en forma de palabras claves frases claves o códigos de clasificación que tiene un tópico de recurso. pues en este caso entonces vamos a colocar anteproyecto ¿Sí? vamos a colocar OE, OA que se dice, se conoce como eh, objeto virtual de aprendizaje vamos a decirle OA. OB, OB, correcto. Vamos a decirle OB eh, anteproyecto. Vamos a colocarle... Estructurar... Estructurar anteproyecto. ¿Sí? Esa, le colocamos la descripción si ya la tenemos, si tenemos un editor, los colaboradores o los coautores del, del diseño. La fecha es necesario colocar una fecha. En este caso me dice que típicamente la fecha estará asociada a la creación o disponibilidad del recurso. La práctica recomendada para codificar el valor de la fecha será definida en un perfil llamado ISO 8601, que es año, mes y día. Entonces en este caso digamosle 2012, guión 10-10. Y digámosle la fecha del día, del día de hoy, que en este caso es 12. Y tipo. Listo, ya con eso entonces le decimos tipo. ¿A qué hace referencia el tipo? El tipo incluye términos que describen categorías generales, funciones o géneros por contenido. La manera recomendada es seleccionar un valor de un, verdad, de un vocabulario controlado o un esquema de clasificación controlado. La verdad es que podemos colocarla aquí el tipo, diga usted formación o educación. ¿sí? El formato. El formato vamos a trabajarlo en formato eh, score inicialmente y posteriormente lo pasamos a HTML. El identificador. En este caso no coloquemosle nada. La fuente tampoco. El idioma. Vamos a utilizar que el, el idioma nuestro es un idioma español. Español aquí la relación, la cobertura y los derechos nuevamente entonces aquí nuevamente le decimos que los derechos son derechos de Creatis como 2.5 ¿sí? y le decimos aplicar en este caso los ajustes están guardados ahora me dice que la exportación opciones de score 1.2 añadir enlaces previos siguientes dentro del score, le digo que sí incluir archivo de exportación a una sola página no lo dejo, incluir archivo de exportación como sitio web, yo le digo que sí, y crear score editable con EastLearning, le digo que sí. sí y ahora le digo aplicar y los ajustes están aplicados, y de esta manera he organizado he ajustado, he configurado previamente, antes de empezar a hacer el diseño, he configurado mi objeto en la pestaña de propiedades